Aquí lo que falta es agua. Produciría vida, si no, no. Por más que haya, haya lo que haya, se van a ir a la, gente, a la juventud. El hombre no necesita cantidad, sino necesita calidad. La felicidad no depende de, de la plata. La, la felicidad depende de que, cómo viva usted cómo la aproveche la vida y cómo pueda usted disfrutar de lo que usted hace porque si voy a tener mucho eso me, me causa preocupación porque no lo puedo solucionar yo porque no soy yo quien lo va a hacer llover o va a pasar algo no soy yo así que yo tengo que adaptarme al, al tiempo que nos toca vivir. La leche y después aquí. Ya, te despachado al campo, otros se van allá a la finca y así, aquí está todo el día el trabajo. De aquí. Porque ahora también quieren ya lluvia porque ya por allá han sembrado, no hay mucha agua para arriba ya la cementera. Esto, querían dar lluvia ya. Y no llueve pues. vaca, cabra y un poco todo lo que es, gallina, todo, y de acuerdo a la condición que hay acá, que no hay agua, este, es difícil, entonces tengo que, trato de usar la materia prima de, de, de mis mismos animales, tener menos, vivir en el mismo lugar y aprovechar todo lo que yo tengo. El en cambio ahora viene porque tiene internet, a otro lado lance ANC, taxi, salta, en cambio aquí hay madres que cuando cobraban la alimentación, a todos los chicos y época de pandemia y venía lance, por el internet, que fue muy útil el internet. Y la comunicación es eh, fundamental en la vida. Si enfermaba alguien aquí en la zona, algún vecino, o por ende te moría, teníamos que tomarnos un par de horas para salir a los cerros y para poder, te, donde había señal, buscar y poder comunicar para que se dé a, a las necesidades que había. Llegó el tiempo que han instalado una, una antena acá en piedra de Polino y de ahí ya nos manda señal, pero tampoco nos alcanza a todos los lugares porque que hay. Entonces tenemos que ir a cierto lugar a subir y buscar la señal y, y poder, para poder comunicar. Los caños creo que había que poner y bueno yo lo busqué en Salta y traí un para acá y lo colocamos nosotros. Aquí está es la, la comunidad de Río Salado, y acá todos los vecinos este, necesitamos tener este, la comunicación. Se orienta la, el, digamos, la antena para, el, para cada casa, los vecinos. Y ha sido un, un avance más porque tenemos mejor señal, mejor captación.